hola buenas tardes bueno este video es primeramente pues para contarles un poco lo que ha ocurrido con daniel rojas que ha sido daniel rojas es el director de sociedades eh, activos y de activos especiales SAE eh, nombrado por este nuevo gobierno y que tiene bajo su cargo por pues, la administración de todos los bienes que se le incautan a, al narcotráfico en colombia y pues precisamente Daniel ha estado dando una pelea muy fuerte para saber exactamente cuáles son los bienes que, que, se, que se tienen en poder de la SAE, cómo se han estado administrando y además ha hecho una tarea fundamental que es grandes cantidades de tierra que estaban bajo la administración de la SAE, pues entregarlas a campesinos pobres que requieren tierra precisamente para poder trabajar. Pues a Daniel Rojas ayer lo suspendió la procuradora Margarita Cabello. ¿Quién es Margarita Cabello? Es la primera mujer procuradora de Colombia. Pues digamos que eso daba eh, una especie de respaldo y de fuerza porque se creía que como ella era la primera mujer procuradora en Colombia, pues iba a hacer las cosas bien y que de verdad pues iba a haber control y iba a haber sobre todo imparcialidad. Pero resulta que eh, poco tiempo después de haber sido nombrada, suspendió al alcalde de Medellín, a Daniel Quintero. Eh, recuerden ustedes que cuando el presidente Gustavo Petro ganó la presidencia de la República, en, su, eh, en uno de sus primeros discursos, pues lo que pidió fue que los alcaldes que habían sido suspendidos volvieran y eh, les devolvieran su cargo. Eso ocurrió de inmediato con Daniel Quintero, una vez pasadas las elecciones, nuevamente volvió otra vez a su cargo. Pero también hubo otro escándalo que todos recuerdan, y es porque le pagaba, o le paga, no sabemos si lo sigue haciendo, eh, un, a una mujer, con sueldos de, de la Procuraduría, para que fuera su estilista personal, permanentemente, para que las 24 horas fuera con ella donde quisiera que ella estaba, para que le peinara, le decorara las uñitas, le echara un poquito de maquillaje, labial y demás. Eso no es malo, lo malo es que lo hacía con plata de la Procuraduría. Pero hace poco también dijo una frase... Y, eh, salida de todo, y es que ella se atrevió a decir que la paz no podía estar por encima de la Constitución. La respuesta del presidente Gustavo Petro es que precisamente es la Constitución de 1991 la que ordena al presidente de la República y prácticamente a todos los colombianos nos ordena hacer la paz. O sea, la paz es un mandato constitucional. Pero resulta que ayer suspendió por tres meses a, a Daniel Rojas, al director de la SAE. Eh, el director de la SAE pues, viene haciendo un trabajo muy importante como les decía entre ese trabajo pues ha comenzado un trabajo fuerte muy fuerte con la empresa AAA de, de, de Barranquilla que es la empresa que eh, maneja eh, todo el tema de acueducto, alcantarillado y aseo en la ciudad de Barranquilla pues resulta que esta empresa en diciembre del 2021 se cerró la venta del 82.1% de las acciones de la AAA A, la empresa que estaban en poder de la SAE, dado que como sociedad tiene un pasado judicial y resultó embargada por solicitud de la Fiscalía. Estaba bajo administración de la SAE hasta que la empresa de alumbrado público de Barranquilla adquirió bajo la figura de enajenación temprana ese porcentaje de acciones por 565 mil millones de pesos. ¿Quiénes son la empresa de alumbrado público de Barranquilla? La empresa de alumbrado público de Barranquilla está conformada por la Alcaldía y por los accionistas, atención, William Vélez, Cristian y José Manuel Dáez, como reporta, eh, eh, no, son Cristian Vélez y los hermanos Cristian y José, y José Manuel Dáez, y así lo reportó el periódico El Tiempo, sin embargo, no podían tomar el control de la AAA, dado que la misma SAE, la Sociedad de Activos Especiales, eh, la que dirige Daniel Rojas, se abstuvo de ceder su porcentaje hasta que no se esclarezca el método, el, el método de la compra y el origen de los dineros que Alumbrado Público invirtió para administrar el acueducto y el alcantarillado de, de Barranquilla. Entonces, como se frenó la venta, aparentemente eh, la, la AAA no vale 565 mil billones, aparentemente vale 1.9 billones. O sea, hay, detrás de todo esto hay un, un, un, un, una historia de corrupción inmensa. El director de la SAE el actual director de la saga en este gobierno él ha puesto mano firme él ha investigado un trabajo que ni siquiera debería hacerlo él porque él es solo administrador, pero un trabajo que le correspondería a la Procuraduría, a la Contraloría que le correspondería a la Fiscalía y a todas las ideas de ahí para allá, pues él es el que, el que lo ha hecho, el que ha frenteado y por eso hoy es víctima de una persecución política, así que eh, esta información es para que todos salgan a respaldar a Daniel Rojas él está haciendo el trabajo bien, él está luchando contra la corrupción, contra al narcotráfico al mismo tiempo porque si bien él no es una autoridad en el país pues él desde eh, la administración de estos bienes, lo que está haciendo es que esos bienes no sigan manejándolos sus mismos dueños, no los sigan manejando las mafias, sino que realmente se, se les dé la utilidad para la cual son incautados que es pues precisamente entrar a ser parte de las arcas del Estado y pasar luego a, en una inversión social a toda la gente del país. Y yo creo que es, es lo más correcto y nunca había habido un funcionario como él. Yo me atrevo a decir que él está entre los mejores, si no el mejor, funcionarios de este nuevo gobierno. Entonces desde acá, desde mi canal y desde mis redes sociales, pues quería contarles un poquito qué es lo que ha pasado con toda esta historia. Eh, les agradezco mucho para que nos ayuden a compartir este video, para que se suscriban también a todas mis redes sociales, a mi canal de YouTube, estamos en Facebook, eh, Twitter, YouTube, Instagram y eh, en todas las redes sociales que van saliendo. Les mando un abrazo, los quiero mucho, chao, chao.